Yo tengo muy buenos recuerdos de cuando empecé, porque íbamos a pasárnoslo bien, a aprender de unas de las otras, así que en general estoy muy contenta. Eh, quizás lo más importante del deporte igual es conocer a las personas, saber cómo tratar con ellas y saber trabajar en equipo. Gobierno de Navarra Nafarro Acó Gobernua.